Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les vamos a platicar al respecto de eh, cómo puedes obtener tu permiso de trabajo siendo turista es correcto llegas como turista a Canadá y te puedes quedar aquí a trabajar así que quédate para ver más información al respecto bueno, ¿cómo es la situación para poder migrar aquí a Canadá? hoy en día si tú quieres venir a buscar trabajo siendo turista se puede hacer, no, no es ilegal puedes venir como turista tocar puertas a diferentes empresas si la empresa ve potencial en ti te da una oferta de trabajo con un soporte de LMIA y con eso te tienes que regresar a tu país para continuar con el proceso del permiso del trabajo permiso de trabajo entonces ese proceso de alguna manera pues descontinúa o como te aparta por un, un momento el venir aquí a Canadá, empezar a trabajar, quedarte y continuar con tu vida profesional o laboral aquí en este país. Ese proceso corta momentáneamente tu estancia aquí en Canadá. Llegas como turista ganas una oferta de trabajo, convences a un empleador, te da tu oferta MIA, te regresas a tu país y se empieza, se continúa el proceso para poder tener tu permiso de trabajo y después de un determinado tiempo regresas nuevamente a Canadá con tu permiso de trabajo. Por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, esto se modificó temporalmente y se ha extendido la validez de este programa. ¿En qué consiste? En agosto del 2020 se realizó un, um, un oficio público, una ley pública a nivel Canadá, donde se indica que si tú eres turista y consigues una oferta de LMIA, te puedes quedar a trabajar. No requieres regresar a tu país. Eso está genial. Está genial y a la vez tiene su truco. ¿Por qué? Está genial en el sentido que ya no te tienes que regresar a tu país para poder realizar y para poder sacar ese permiso de trabajo. No está padre en el sentido de que conseguir una oferta con LMIA no es cualquier cosa. ¿Qué es una oferta LMIA? Esta oferta básicamente lo que hace es que el gobi, el, la empresa confirma al gobierno de Canadá que hizo todo lo posible para poder conseguir a un empleado con ciertas características y no pudo conseguir el, el, la oferta laboral. Lo que normalmente aplica es que se haga un proceso durante cierto tiempo para buscar a ese, ese, ese trabajador, pero si después de un determinado tiempo no lo encuentra, la empresa puede aplicar ante el gobierno si demuestra esos, esa búsqueda y pone esos requisitos. Es decir, no todos los lugares que ofrezcan una oferta de trabajo te van a poder dar esa eh, esa, ese LMI no es, no es tan fácil conseguirlo, si ¿Sí ves ahí como el truco, suena muy padre saber, hey turista, hey vente aquí a Canadá, tramitas tu ETA para los mexicanos, tramitas tu visa de turista para cualquier eh, país, te vienes, buscas trabajo, no es ilegal, y posteriormente a eso puedes aplicar a un permiso de trabajo inclusive no te tienes que regresar te puedes quedar, trabajas y posteriormente aplicarás para la residencia permanente por ejemplo en uno de sus, en uno de sus programas que es el más conocido el Canadian Experience Class o por qué no quizás por algún programa de nominal provincial ¿Cuáles son los requisitos o quién puede aplicar para pasar de turista a un permiso de trabajo? Puedes ver que los requisitos son tres. Uno de ellos es que estés actualmente en Canadá. No puedes aplicar a sacar un permiso de trabajo de un, siendo un turista si no estás físicamente en Canadá. El primer requisito es que obligatoriamente requieres estar en Canadá para poder aplicar. El segundo requisito es que tu aplicación o tu solicitud de tu permiso de trabajo sea entre eh, agosto del 2020 y febrero del 2023 eso está genial quiere decir que si tú ahorita que estás viendo este video al momento de que se está subiendo y se está publicando es marzo del 2022 todavía tendrías hasta 11 meses para poderte venir a Canadá y hacer esa labor de encontrar un empleador que te dé la oferta de LMIA y en una de esas en el próximo año tú ya vas a tener tu permiso de trabajo. Entonces esas son muy buenas noticias. Personas que están en sus países y no están aquí en Canadá pueden considerar esto para venirse a la brevedad posible y poder hacer esa chamba de poder conseguir a un empleador que les dé la oferta. Es un camino mucho más sencillo, más allá de aplicar a un, sí, un college, a una universidad, pagar bastante dinero para esa colegiatura y después de eso sacar tu permiso de trabajo entonces, aprovecha esa oportunidad ese segundo requisito está todavía, va a caducar en 11 meses aproximadamente eso está genial, está padrísimo el tercer punto es que cuando tú hayas aplicado tu condición de turista sea, uh, sea válida. ¿Cómo es eso de que sea válida? Cuando tú llegas a Canadá, hay dos opciones. La primera es que te diga el oficial de, de migración que tienes determinados... Días o que tienes determinada fecha para poderte regresar a Canadá, de, de salirte de Canadá. Normalmente esto ¿cómo lo hace? Normalmente lo que hacen es que te ponen un sello, algo así como lo que vemos aquí. En este sello te indica cuándo puedes salir. Si no te ponen sello en tu pasaporte, lo más común es que no tienes eh, una fecha para poder salir dentro de los próximos Seis meses. Entonces llegas, seis meses, si no te ponen sello, si no te dicen cuándo te tienes que regresar o salir, vas a tener esa fecha o eso, esa cantidad de días para poder estar en búsqueda de, ese tan ansiada, de esa tan ansiada oferta de trabajo con LMIA. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, nosotros de alguna manera te estamos compartiendo esta información. No porque lo hayamos hecho de esa manera, sino simplemente vemos qué es lo que está sucediendo aquí en Canadá. Y un comentario de ustedes justamente solicitó que habláramos al respecto de este tema. Al buscar esta información vimos que es una excelente oportunidad, ya que cuando nosotros migramos no había esa forma de hacerlo. Y bueno, pues ahorita esa información que nosotros les estamos compartiendo... ¿Qué es lo que vemos desde nuestra experiencia? ¿Qué podemos ver, no? Uh, lo que podemos ver es que si tú cuando llegas aquí como turista le dices al, al, al, migrante, al, al oficial de migración que vienes para buscar trabajo no vemos que sea una muy buena forma para que te acepten a entrar como turista. Si tú llegas como turista tienes que actuar como, como tal y decir, mira, este es mi plan, pienso estar, en, por ejemplo, si vienes aquí a British Columbia, eh, aquí en la zona de Greater Vancouver, no sé, de pronto tu plan es visitar este Stanley Park, ir a Whistler, ir a la Universidad de British Columbia, visitar el parque de Queen Elizabeth, eh, ir a Deep Cove entre algunos otros. Obviamente mientras tu plan suene más coherente a que vienes de visita, pues ellos no lo van a sospechar, ellos no van a ver y van a ver en ti que quieres buscar trabajo. Un, una segunda observación que tendríamos es que cuando vienes como turista no vas a poder tener tanta facilidad para sacar el tema crediticio. Llámese en el tema de comprar un carro, sacar una tarjeta de crédito, de crédito o de débito. Esto... No está indicando que no lo vas a poder hacer. Más bien se refiere al tema de la flexibilidad. Es mucho mejor y es más sencillo que tú ya tengas un estatus de residente temporal con ya sea un permiso de trabajo o un, eh, una visa de estudiante internacional. ¿Qué hay con respecto al tema de familia? Si tú te vienes con ese PAT o esa... Ese goal para poder migrar, de venirte como turista para después cambiarte a de permiso de trabajo. Si una persona se viene sola, no hay tanto inconveniente. Pero, ¿qué hay de la variante si se quiere venir con la familia? Bueno, pues si te vienes con familia, los dos entran como turistas. Más agregarle los niños. Siendo turistas, en teoría no tienen acceso a la salud pública y no tienen acceso a la el tema de la educación entonces esto no implica que no lo van a poder tener si sí se tiene pero es menos flexible cuesta más trabajo tener estos accesos inclusive mucho más costoso tener acceso a estos servicios como turista que como si fueras residente temporal así que si de pronto un, tu esposa, tu esposo tus hijos se llegasen a enfermar tendrían que considerar la opción de estar pagando un seguro para cuando lleguen acá. Si de por sí los residentes temporales con permiso de trabajo y con visa de estudiante los primeros tres meses aquí en British Columbia tienen que comprarse un seguro por cualquier cosa, ahora imagínate la condición de los turistas. Ellos tendrían que comprarse ese seguro mientras se les hace la resolución de su permiso de trabajo. Y aun cuando ya tengan su permiso de trabajo, van a tener que aplicar y esperar ese tiempo para que su MSP se active. Otro de los puntos que veríamos es que si bien tienes que encontrar ese, esa oferta de trabajo, como decía anteriormente, no es tan fácil conseguir un LMIA. Entonces la simple búsqueda del LMIA puede causar un poco estrés porque inclusive vas a poder encontrar trabajo. Algunos turistas trabajan con... Eh, trabajan como turistas, ¿no? Entonces, el simple hecho de buscarlo con LLMIA te va a alargar mucho tu espera, te puede provocar de alguna manera estrés y cierto eh, problema para poder llevar tu, tu, tu vida diaria, porque estás en contra del reloj. Si llegas a venir como turista, vas a tener un periodo de seis meses, en el mejor de los casos, y después de esos seis meses vas a tener que reactivarlo. No hablo que sea difícil o imposible, simplemente hablo de las posibles desventajas de este pat. Sucede una vez que encuentras esa oferta de LMIA. Una vez que encuentras esa oferta de LMIA, vas a tener la opción de que si tu esposa te acompaña o tus hijos te acompañan, en teoría, cuando tú ya consigues un permiso de trabajo, puedes asignarle un permiso de trabajo a tu esposa, a tu esposo, según quien sea el aplicante primario. Y tus hijos también podrían tener acceso a la escuela y empezar a gozar los beneficios de Canadá. Cuando vienes como turista, también es un poco complicado poder eh, tener acceso a la vivienda. Tener acceso a la vivienda no te va a ser tan fácil, especialmente si hay lugares específicos a los que tú quieres, en los que tú quieres vivir. Entonces, más que tú puedas escoger, eh, vas a tener que estar en función de que la persona que renta tenga esa confianza de rentarle a personas que vienen en calidad de turistas. La ventaja que le veríamos a este PAD es simplemente que puedes llegar como turista y ya no regresarte a tu país. El, el formato actual o el que antes era, era, llegabas como turista, buscabas oferta de trabajo con el MIA y después te regresabas a tu país para recibir tu permiso de trabajo y regresar nuevamente. Esta sería la que vemos como la principal ventaja de este PAT, pero tiene algunos, algunas desventajas como las que hemos mencionado. Así que ya lo saben, personas que se quieran venir a trabajar aquí a Canadá y no tengan la oportunidad de venirse como estudiante o mediante algún programa de migración, tomen en cuenta esta opción, venirse como turista y encontrar la oferta LMIA para poder quedarse a trabajar. Ya no vas a requerir regresarte. Así que les deseamos el mejor de los éxitos. Recuerda siempre revisar la documentación. Aquí te dejamos el link. De donde puedes revisar esta información. Siempre revisa. La información en la página oficial. Y siempre con abogados. Siempre con personas especializadas. Ahorita este momento ha sido simplemente una anécdota. Algo que puedes encontrar en la red. Y va a ser sin duda alguna de mucha utilidad para muchas personas. Así que les deseamos el mejor de los éxitos. Cuéntanos de qué más te gustaría saber. Dale like a este video. Y estamos en contacto. Stay safe. Bye bye.